Una palabra. Eh, gracias, presidente. Lo primero que queremos decir es dar las gracias a la senadora Castilla por traernos hoy esta moción a esta comisión y plantear un tema tan relevante como es el papel de las energías renovables en nuestro sistema energético. Un papel que ha sido no solo minusvalorado y despreciado por los anteriores ministros de Energía del Partido Popular, sino que incluso Legislaron y actuaron decididamente para desmontar y desarticular todos los avances que en materia de promoción y desarrollo de renovables se habían dado hasta ese momento, practicando una política de verdadero vasallaje a la gran patronal energética. Podemos entender el nerviosismo del oligopolio energético, porque las renovables nos demuestran la existencia de un futuro energético más descentralizado, ecológico, democrático y, por lo tanto, menos dependiente de su control, menos contaminante, con más trabajo y de mayor calidad y con menores externalidades <risa> negativas. En esta Cámara, en muchas ocasiones, he reclamado la derogación del impuesto al sol, esa aberración del ministro Soria para cargar dos veces al autoconsumidor conectado a la red con cargas del sistema. Así que hoy, nuevamente, no puedo sino aplaudir la propuesta de la senadora Castilla. Sin embargo, también vamos a ser críticos. No le podemos dar las gracias, en cambio. A la agrupación socialista Gomera por apuntalar a un partido como Coalición Canaria que ha ejercido de barrera al autoconsumo en el territorio canario y en el Estado. Y es que no podemos obviar el papel que Coalición Canaria ha tenido como sostén del Gobierno Popular que ha aplicado las medidas restrictivas que antes he mencionado. Y tampoco podemos obviar el rechazo de este partido de coalición canaria a sumarse a la práctica totalidad de las fuerzas políticas y con el apoyo de la sociedad civil en el Congreso de los Diputados en favor de la proposición de ley de medidas para el fomento del autoconsumo eléctrico que vendría a derogar el funesto Real Decreto 900 2015 de autoconsumo. Senadora Castilla, cuando su partido apoya de forma reiterada el gobierno del señor Clavijo en Canarias, está apoyando también el bloqueo de las, del autoabastecimiento, la entrada de excedentes y una de rebaja de los precios. Hoy hemos tratado una moción de su partido en esta Comisión también a favor de la conexión eléctrica por cable entre Tenerife y La Gomera. Y y es importante que recordemos que la instalación de tecnologías de generación eléctrica renovable en la isla de La Gomera es algo innegociable para su futuro y para su soberanía energética. Y ustedes detentan actualmente la presidencia del Cabildo de La Gomera y suponen un baluarte de las prácticas conservadoras de coalición canaria en el Gobierno de Canarias. Por todo ello, vamos a apoyarles en esta moción al tiempo que les pedimos que sean conscientes de su responsabilidad en el actual contexto de generación eléctrica con combustibles fósiles en la isla de La Gomera. Muchas gracias.